Antes de empezar el video, quiero invitarlos a este increíble sorteo que está en el canal. ¿Cuál es el premio? Pues para el primer lugar tenemos un Hawking Sun de 150 slots por 3 meses gratis. Y para el segundo lugar, uno de 100 slots por 3 meses gratis. O sea, no es una, sino dos oportunidades de ganar. Así podrás subir tu GM online para que la gente juegue y disfrute de tu servidor. ¿Qué hacer para participar? Fácil, solo dejar tu like a este video y comentar este video. Y no olvides también estar suscrito. Y ya estarías participando para ganar uno de estos hoteles. Esto es un patrocinio de la empresa de Hawking, la cual se la recomiendo mucho. Son personas totalmente serias en estos asuntos. Te atienden casi las 24 horas del día y tienen precios y ofertas increíbles. Les dejaré su grupo de Discord en la descripción del video por si les interesa adquirir alguno de sus servicios. Y ya saben, si estos sorteos llevan bastante apoyo, les traeré uno cada mes. Ahora sí, sigamos con el video. Bueno. Ya saben, comenten este video y dejen su like y no olviden estar suscritos, y ya, estarían participando para dicho sorteo, en fin, en el video de hoy estaremos viendo una gamemo de Palasang. Sé que quizás esta game mode ya estaba liberada por allí, pero quizás muchos de ustedes no la conocen y por eso llego yo como pendejo a mostrárselas. La game Mode se llama Extreme Game Firoam, es una GM muy pero muy modernizada, en el sentido que tiene muchas cosas llamativas y está muy bien trabajada, en fin, sin hablar tanta japa vayamos a verla de una vez por todas. Si te suscribes no te da vez. Una de las cosas que destaca a esta GM es su increíble sistema de VIP, y las ventajas y comandos que éstas te permiten. Una de sus ventajas principales, es el de poder hablar en un chat exclusivo para miembros VIP, usando el signo de dólar más el texto a expresar, es algo un tanto simple, pero es muy útil y llamativo tener en un servidor de este tipo. Además, otra cosa que sin dudas contiene este sistema, es el poder plantar una bomba c 4 cada 3 minutos, es muy bueno para matar a varios en el momento. Y pues, si piensas que al colocarla los otros jugadores lo verán y correrán por su vida, entonces puedes colocar el comando destructor y explotar a una bomba encima de ti. Y si decides convertirte en la vengadora fantasma XD, es fácil, solo es de colocar el comando 2 Rider, y te saldrá un diálogo donde podrás convertirte en el de adquirir su motocicleta. Otra cosa que también puedes hacer siendo miembro vía es, cambiar el color de los mensajes en tu chat, usando el comando charcolor, color, y una vez hayas escogido dicho color, cuando escribas un texto se mostrará del color que elegiste. Si usas el comando IVIP, tu cuadro no les aparecerá a ningún otro jugador en el minimapa, esto es muy útil a la hora de campear. Puedes también hacer anuncios, solo tendrías que necesitar tu VIP más 3 de score. Sin duda otra cosa que también puedes hacer es utilizar el comando GP para guardar posición, y cuando lo necesites, con el comando GP, regreses a ese punto de guardado. Si lo sabes utilizar bien, a la hora de matarte servirá bastante. Con el comando Rainbow puedes hacer que tu auto cambie consecutivamente de color como se muestran en el vídeo. Y no solo eso, sino que también posee trabajos, donde puedes conseguir más bonus para tu bolsillo. Uno de ellos es el trabajo de drogas, donde tienes que llevar un camión de drogas de un sitio a otro para recibir tu recompensa. Es muy bueno ver una GM Free Raw de Match con trabajos, le da un toque especial. Y ese no es el único trabajo que esta GM posee, porque también tiene el trabajo de camionero, que literalmente se trata de lo mismo, ya que consiste en llevar una mercancía de un lugar a otro para recibir tu recompensa. Y casi lo olvidé, también está el trabajo cosechador que consiste literalmente en cosecharme los pelos del digo de cosechar todo el pasto de la granja Flint Country. Y hasta allí dejaremos los trabajos, ahora hablaremos de los lugares que contiene esta GMA y pues dichos mapeos y todo lo que tiene esta verga. Esto tiene una grandísima cantidad de lugares para teletransportarse a joder con amigos, y amiguitas buenotas. Mm, tan... Yeah. X bella coño, pongamos no serie sé, 10 hotés. en fin, hay teles de ciudades, tales como para ir a Liberty City y explorar un rato ratico ratote. Hay otros para ir a lugares altos a tirarse como un desquiciado mental y sentir la adrenalina y el viento soplando en las bolas de cristal XL. <risa> otros que te llevan a talleres de modificaciones para tus autos y motos, así te ahorras el viaje en la ladilla de ir al lugar conduciendo o peor aún, gateando. Y si lo tuyo es perder tu tiempo subiendo cosas que son casi imposibles de completar, entonces lo tuyo es ir a los distintos parkours del servidor y perder tu miserable tiempo y tu desgraciada paciencia. Y sin duda hay lugares para hacer stuns por todo el servidor, y pues, como todo servidor, este también tiene sus minijuegos para sacar sus horas de diversión extra, no tiene muchos minijuegos, pero por lo menos los que tiene son algo buenos, pero si vos quieres añadirle más escríbeme por mi discord personal o por la página de facebook del canal, en fin, sigamos con más. Este sistema que están viendo acá es uno de mis favoritos, es un sistema de recompensa, donde puedes ofrecer una cantidad de dinero por la cabeza de un jugador, además con el comando recompensas puedes ver las recompensas que han colocado los otros jugadores y así tu poder hacer el mandado. Con el comando dive, podrás subir una altura bastante alta para luego descender en paracaídas. Y pues, claro, nunca puede faltar el sistema de planes, el cual es interno en la gamemode y está muy bien hecho, está muy perfecto así como ves, da muchas opciones para muchas cosas. Y bueno, ahora les mostraré cómo darse administrador y cómo ver los comandos administrativos de esta gamemode. Bueno, como verán esta gamemode funciona con un sistema SQLite, que es algo así como una base de datos offline, pero fácilmente se puede subir a un hosting para ser usada de forma online, en fin, nosotros abriremos dicho programa el cual se los dejaré en la misma carpeta de la GM. Proseguiremos a buscar la ubicación de la carpeta de nuestro gamemode, luego la carpeta script files y luego el archivo llamado extremegame.db. paso seguido lo abriremos. Una vez abierto, nos dirigiremos a la pestaña que dice Data. Luego desplazaremos hasta donde esté la línea de administración que dice Admin. Una vez encontrada la línea debes darle doble clic en la cuenta a editar como yo lo hago. Los códigos administrativos varían desde el número 1 al número 10, o sea el número 10 es prácticamente uno de los valores más altos de la administración, en fin, colocas el valor que deseas y le das en donde dice Aplicar. Y ya eso sería todo, solo es de dar en guardar y ya, también recuerda que desde estas tablas puedes editar lo que se te dé la puta gana, y pues, ahora les mostraré los comandos administrativos, y para eso regresaremos al juego. Para ver los comandos, solo debes ingresar el comando, admin comandos, y luego debes seleccionar que rango o tipo de comandos administrativos deseas ver. Esta gm sin dudas tiene mucho más de lo que viste en este video y esta muy buena arda se las recomiendo a full, Descárgenla y pruébenla ya mismo xd, pero bueno, pasemos a despedir este video y a escuchar unas pendejadas que les diré. Bueno, el link de la gamemode se los dejaré en la descripción del vídeo para que la descarguen y la disfruten, y no olviden dejar su like y comentar para así participar en el sorteo de los hosting amp, y recuerden también estar suscritos al canal, prontito les traeré la invitación al grupo de discord del canal, donde les prometo que la van a pasar de puta mierda, en fin, sin hablar más japa les diré lo que siempre les digo, y le diré hasta el día que cierre este puto canal que es, den en el pulgar hacia arriba en la parte de abajo, no, hacia abajo verga, comenten para ganar el sorteo, y no olviden dar clic en el sexy botón que dice suscribirse y activen la campana de la iglesia y nos vemos prontito con un tutorial que tengo en mente, chao nenas y nenes.